es el tiempo de canciones, fa la la la la, la la, la, la. Entonamos villancicos, fa la, la la la la la la Todos juntos disfrutamos, fa la la la la la la la, la. ¡Lo sé! ¡Nos falta la estrella!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 No. todos, ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los quiero ayudar! ¡Te lo voy a pasar! ¡Lo agradezco, sí. señor!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 ¡Es Navidad! La canción de los números Vamos a contar del 1 al 10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 9 Perritos 10 Gatitos Contemos otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buen trabajo.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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,